Para recibir a invitadas muy especiales Que ya me acompañan Voy a pedir que las recibamos con un fuerte aplauso Porque estamos con Anita Cecilia Ceci Villaruel, Cofundadoras de Mujeres Conectadas Y además bien. con la diputada Daniela García Bienvenida, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias. Muy bien, muy bien, gracias Bueno, gracias y... por venir, chicas no, es Un placer por enorme recibirlas Ya en el marco del mes de la mujer no, Porque sabemos que el martes que viene Se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer Y ya vamos a estar teniendo entrevistas Y más contenido relacionado Pero... El próximo lunes se viene un gran evento en la legislatura donde diferentes mujeres de distintos ámbitos de, de la provincia de Mendoza van a ser reconocidas de alguna manera y también aportarán su, su visión de la realidad de las mujeres hoy en la provincia, ¿verdad? Exactamente, bueno, gracias Clara por este espacio, vos sos una de las mujeres conectadas oh, de, este, de este día lunes. La idea que, bueno, con esta ONG que realmente está aportando mucho a la sociedad en términos de género uh -huh. es hacer un evento en donde estas mujeres que son protagonistas de Mendoza, que son hacedoras, que puedan contarnos su visión, uh -huh. <coughs> que además puedan contarnos cómo llegaron, cuáles fueron sus Ajá. barreras y además qué es lo que necesitan para abrir este camino a todo el resto de mujeres que viene y que obviamente está transitando Ajá. y les cuesta mucho llegar a espacios de poder, a espacios de visibilización Ajá. en este ámbito. Serán una fuente de motivación entonces Ajá. todas esas mujeres, ¿no? Exacto. Para quienes quieran estar presenciando el evento en ese momento. Esa, exactamente esa es la idea, ¿no? Que... Todas las personas que puedan, es, es online, uh -huh. eso es importante decirlo, se va a transmitir por el canal de la legislatura, eh, en, YouTube, en, YouTube, no, en YouTube, entonces todas van a poder verlo, todos y todas, eh, y lo lindo va a ser esto, no de, de conectarnos con, con lo que les inspiró a la otra claro. y ver si dentro de lo que a ellas les inspiraron podemos encontrar esa uh -huh. conexión adentro nuestro y... Hacer el cric, ¿no? El salir claro, adelante. Decir, si ella pudo, ¿por qué yo no? Voy a seguir no? sus pasos, mirá qué bueno lo que hizo. Y te, te sumo a esto que trae Dani y, y Anita, gracias por permitirnos estar acá. Un placer. El título es Mujeres Conectadas, Ajá. Mujeres Atrevidas, mendocinas Haciendo Historia. Me encanta. Esto que estábamos hablando de las mujeres conectadas es poder decir, ¿dónde fue ese momento donde conectaste con tu pasión? Eso que, uh -huh. esa encendita que se encendió, que, la llamita que se enciende para vos poder estar haciendo lo que estás haciendo uh -huh. y atrevidas porque se atrevieron. Claro. Porque más allá que a veces nos dicen a las mujeres, no, esto no es para vos, uh -huh. no vas a llegar si no tenés contacto. Sí, subestimadas, y todas, exactamente Todas las mujeres que están eh, representando a un montón más en este evento se atrevieron. Dijeron, sí voy a poder, voy a ir por más. Y somos mendocinas haciendo historia, porque estamos marcando huellas, estamos marcando un camino para las que vienen. Me encanta. Quiero que me comenten un poquito, tenemos la imagen para compartirla en pantalla, de quiénes son estas mujeres, Ajá. porque es bastante polirrubro, ¿no? Sí, sí. De diferentes sí, sí, sí. ámbitos. Y está bueno, ya sé que son varias, pero poder nombrar sí. rapidito, hacer una, una pasada de quiénes son y de qué ámbito vienen todas esas mujeres. Bueno, básicamente quería comentarte que sí. por qué la legislatura, Ajá. y esto es importante, porque es la casa del pueblo. Claro. Es donde están todas las voces. Uh -huh. Entonces creíamos muy interesante que ya se puedan expresar en el recinto como la voz del pueblo y claro. la voz de esas mujeres que salen. De hecho la legislatura lo de declaró de interés provincial. Exactamente, es está declarado de interés. Y en ese ámbito, todas, como vos decís, hay una diversidad. Desde, eh, bueno, tenemos una persona de un comedor comunitario Ajá. que se llama Belén, tenemos personas de bodegas como Susana Balbo, Balbo claro. eh, Lorena Chéparo, tenemos personas de, de la gastronomía como Beatriz Barbera, uh -huh. eh, personas eh, como eh, Cintia Vargas, de com Comunicadoras Sociales. Y sí, bueno. también Claudia Najul, ¿verdad? Sí, sí, ¿sí? también. Uh -huh. Bueno. Te, te hice referencia a vos también como parte de esta disrupción que necesitamos en diversas mujeres para transitar estos caminos. Y bueno, la verdad es que se, también mujeres empresarias que son hoy están en un lugar de poder dentro de una cámara empresarial, que esto claro. no es menor, porque bueno, también cuesta mucho llegar a esos ámbitos. Y, y, y bueno, y, y es también eh, darle esa importancia que digan cómo fue, por qué. Uh -huh y además cómo de esta manera van a llegar muchas más. ¿no? Me encanta. Bueno, hacemos la invitación entonces nuevamente, lo vas a poder ver de donde sea que estés, en tu casa, un ratito en el trabajo, te tomás allí para, para verlo desde la compu, canal de YouTube de la legislatura, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué hora arranca? Arrancamos a partir de las 9 de Perfecto. la mañana hasta las 12 y media, por ahí vamos a estar porque vamos a escuchar... Porque a ver, lo que tiene de particular este evento es que uh -huh. las mujeres del ámbito privado, de las cámaras, las artistas, bueno, las empresarias van a hablar, uh -huh. pero las legisladoras y funcionarias de la provincia las van a escuchar. Uh -huh. Y van a recibir ese, esas ideas, esos claro. proyectos. Y, es una sinergia entre el ámbito público y eh, privado. En realidad es una jornada de reflexión. Más allá de la celebración que celebramos el Día de la Mujer Porque hemos logrado muchísimo en los derechos Por supuesto, es celebrar los derechos conquistados Ajá, conquistado. Pero también replantearnos qué es lo que nos falta Qué es lo que lo nos lo falta, que falta que exactamente más. Y como vos sabemos que tenés el programa Y de honor poder estar Hemos traído a vos el oh, certificado Muchas de gracias de la Ahí mujer. está, mirá Qué lindo gracias. No sabes lo contenta que me puso ser parte bueno, del evento no voy a, no voy a poder estar porque se hace en la mañana o estar acá en el programa, pero que me hayan reconocido de esta manera para mí es un orgullo. Así que desde ya les agradezco. No, por favor, por favor impresionante. Yo... Permitime que te quiero hacer una sí. de las preguntas que van a resonar. Ay, dale, porque ¿Cómo va a ser la dinámica? Eso? La dinámica, no vamos a espolear mucho, Bien. pero sí queremos que seas parte, ya que no vas a poder estar dale. presente. Sí. Y vos nos puedas contar un poquito, te sacamos del rol y nos ponemos nosotras dale. ahora en la ¿En entrevista, entrevistadora. que vos nos puedas contar eso que veníamos hablando. ¿Qué fue Bien. lo que te conectó? ¿Cuándo vos sentiste que fue, acá voy por lo mío? Acá, uh. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, es que en realidad yo tengo dos caminos bastante marcados, por un lado, lo que es eh, mi carrera acá en los medios, en la radio y en la tele, y por otro lado la música también, que sí. creo que, que todo tiene que, que ver con todo, ¿no? Yo creo que... Cuando sentí así que dije, ay, qué, qué alegría, o qué bonito esto que estoy haciendo, es cuando vuelve la, la respuesta de la gente, ¿no? Con los mensajitos de cariño que te llegan a través de la radio, la gente que valora tu trabajo o el que se toma la molestia de, de buscarte en redes sociales para hacerte llegar un mensaje y dice, bueno, esta es una voz anónima en la radio, que me acompaña en mi trabajo, que me acompaña, pero le agradezco, me dice el agradecimiento, esa evolución de parte de los oyentes, de la audiencia, es lo que, lo que más me gratifica. De cierta manera con, con mi trabajo y creo que esa fue la lucecita que, que se emprendió en su momento de decir, bueno, es por acá, si, si recibo cariño, si la gente me, me devuelve esto es porque, porque vamos por buen camino y principalmente, bueno, la idea de ser la compañía, ¿no? De tantas personas. Así ¿Y qué, que, bueno, qué le dirías ahí, a chicas creo. de tu edad? ¿Cuál sería tu mirada, el mensaje Bien. que le darías a Edna? Que no tengan miedo Yo sé que por ahí, trabajar en los medios O ser artista, es como que te vas a encontrar Con miles de personas que dicen Pero no hay laburo de eso te van a decir, Hay poco trabajo, pero hay Entonces si una busca las oportunidades Si una no tiene miedo, si una se presenta A los mil y un casting que van a aparecer La oportunidad va a estar Sin dudas es ponerle mucho esfuerzo, ponerle mucha pasión Pero, pero atreverse no quedarse con las ganas nunca de hacer lo que uno sueña lo que uno lo llena gracias. así que ese sería mi, mi mensajito y que todo se puede gracias. todo en la vida es posible lo que uno se proponga así que chicas gracias por este reconocimiento me pone muy muy feliz así que bueno que sea con todos los éxitos gracias. vamos a intentar estar al corriente de todo lo que suceda en el evento por Dale. supuesto para después comentarlo muchas gracias gracias bueno qué, qué mensajito me gustaría que, que esté a cargo de ustedes este cierre Un mensaje para las mujeres y una invitación a a, a participar de, de este evento. Bueno, básicamente creo que las mujeres tenemos que ser protagonistas de conquistar mayores derechos. Uh -huh. Somos solo las mujeres las que podemos hacerlo y se hace de forma colectiva. Uh -huh. Así que te invito para que estés, para que vengas, para que escuches a estas mujeres y para que ellas nos enseñen desde qué punto y cómo tr transgredieron todo uh -huh. el sistema para poder estar y cómo nos van a ayudar para seguir adelante. Bueno, se aplauden, hermoso, hermoso proyecto Me encantaría que cada vez que, que tengan alguna novedad Para venir a contarnos sobre alguna campaña Algo que estén llevando adelante Tengan las puertas abiertas de Mejor de Mañana Que sea un espacio para, para difundir todo esto tan bonito que hacen Yo te pido permiso, ¿Sí? 30 segundos para que nos sigan en las redes A las Ay, mujeres, conectadas, puntuar. mujeresconectadas.ar <risas> Porque hacemos mucho hincapié en las mujeres hacedoras de la historia. Ajá. Eh, nos ocupamos de poder visibilizar esas mujeres que son parte, que muchas veces fueron invisibilizadas porque uh -huh. somos parte de la identidad de esta historia, así que ahí nos pueden encontrar y pueden ver un montón de información. Muchísimo contenido, información sí. para las mujeres. Sí, Porque la idea sí. es también, de ver, mujeres hacedoras de la historia, no solo las mujeres que estamos haciendo historia, sino las que hicieron claro. la historia. ¿no? Claro. Pues atrás de cada efeméride nosotros uh -huh. buscamos a la mujer. Eh, ah. sea, el día de la bandera, el día ¿Qué de, de. Fueron la... las mujeres protagonistas. ¿Cuánto fue la mujer la protagonista? Que son súper invisibilizadas, invisibilizadas, ¿no? La ah, totalmente cual, no las Entonces, conocemos. Venimos trabajando sobre eso, dándole visibilidad, tratando de ponernos del lado de, de cuál es el sentir de las mujeres hoy en uh -huh. día en Mendoza y escuchándolas, tratando de, de, de darles mucha difusión de lo que hacen. Me Así que, bueno, mujeres conectadas punto Mujeresconectadas.ar. Ar. Así en las redes sociales para no perderse todo ese contenido. Gracias, chicas, nuevamente.